La provincial de salud pública llama a la población a usar medidas preventivas para evitar contagio de enfermedades virales a causa del cambio climático. Las medidas que ya hemos recomendado, inclusive por estos medios, sobre todo con lo que son los problemas de la influenza o la gripe en cuanto a la prevención, en lo que tiene que ver con buenos hábitos de higiene, en el sentido de lavarse las manos frecuentemente. Cuando se tiene gripe y hay tos, lógicamente debe taparse la boca, ya sea con un pañuelo, con una servilleta, o muchas veces inclusive hasta con el antebrazo. Cuestión de que esas pequeñas gotitas de saliva no afecten a otra gente. Eh, ahora con las variaciones climáticas, lógicamente, la tendencia es que haya aumento de las gripes y entonces, precisamente, por eso tenemos que tener prevención, porque algunas personas les puede dar de manera sencilla, simple, pero otros pueden inclusive complicarse con algún proceso ya grave o neumónico. Para Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.